Tú que siempre... de tu... casa... me dijeron, que tú no quieras saber nada de mí, cerrar mis escuelas, me mi antes que conmigo, antes que conmigo, yo pensé que tú me amabas, todas las canciones se las dedicaba, pero ya no puedo hacer nada, porque me dicen que no quiere estar conmigo. Y en mi cabeza repito, otro tío sin amor que es desamor, ahora siento un dolor en el interior. Yo pensé que me amaba, pero apenas me hacía, Y horas, se termine. Y sin ganas de terminar. Ahora, otro día que es ahora oh, oh, oh, siento un dolor oh, oh, en el corazón. Oh, oh, oh. Es bonito recordar ah, cómo nos molestaba a las dos por ser de unido ni las estados Me las dedicaba en el ferrumbar, me la a, a prueba. Y me emborraché toda la noche y de paso sea, no tomamos un ponche. El que no ven con terrenos, me venía vigilado oh, oh, oh. Y desde entonces me quedé, otro día sin vano me quedé sin vano. Ahora siento un dolor en el interior en Las personas me enterían y no nos molestaban Que bonito era eso Una noche sin ti Y una pista sin ti No me imaginaba pa, sin saber Que hoy llegaba Esa este esencia ya fue historia Y perdimos la paciencia Esa esencia mentira me confundí uh, Cada día uh, uh. Otro día sin tu amor, me quedé sin mano, me siento un dolor en mi corazón. un con el timbre de tu casa me dijeron que no quieres saber nada de mí, prefiere estar sola más es que conmigo. Yo pensé que tu mamá paz, todas las condiciones te las dedicaba. Ah, ah. Otros días sin amor me quedé sin valor Era siento un dolor en mi interior Y ellos que me amabas Pero apenas pena me no Ya, ya sin ganas te terminé Ya ahora otro día sin amor me quedé sin valor Era dañino un dolor en el corazón Es bonito recortar como no molestaba A los dos por ser tan unidos oh, oh, oh. De desde entonces me quedé Otro día sin amor Por Ahora siento un dolor En mi corazón Cierra mis baby Otro día siento amor Me quedé sin mano sin amor I would